Hey qué onda gente de YouTube, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video que subí la última vez y bueno, es Gartic Phone con mis seguidores. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, comenta y compártelo con tus amigos, que esto me ayudaría bastante. Y bueno, sin más que decir, te introduzco al video. Muchísimas gracias. Bye. ¿Cómo? Oh. Empínate. ¿Eh? <risa> <risa> <risa> eh, para de emoción. <risa> es el perro computador. Dejé de escucharlos por Discord, ya no los podía escuchar. Oh, está bien. Qué culero. <risa> Voy a dejarlo normal porque no saben, no saben jugar, qué pedo. Ay, Dios, es, que pedo. No, es que no sabía. No los ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, <risa> eh... La pata bien lamentada, obvio. Ay, no, no sé qué poner. Perdón. No, oh. pendeja. Tienes eh, hey, están acá Super calientes en el chat. Tranquilos. ¿Cómo así? No tengo pito. No tiene pito. Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. No, no tienes tiene... pito. No tiene pito. <risa> ¿Eh? A ver, apenas sé dibujar. A ver, eh. Voy a intentar hacer algo bien pandejo, sí. güey. Ahora le ponemos esto, esto, esto esto esto, eh, esto, esto, esto, esto, esto, esto ahora así, ay queda fachero, eh y Ojos kawaii Si le quedan Si le quedan Si le quedan No, se quedan tan viejos Ahí está Ahí está Que se vea colegiala Que se vea colegiala What? <ríe> Hola? Como? Ahí está Ahí Ahora sí ¿Y qué dice? <ríe> Como? <ríe> Pero, a ver, ¿y cómo hago esta mierda? Eh, así. y eh, ahora sí. Y... Ay, está muy fácil, mano. Sí. Y ahora... Ay, no, la cagué. Es esta. Ahora sí. No, la cagué, la recagué, la recagué. No importa, no importa. Ahora le voy a poner esto. Esto. No, queda fachero, amigo. Soy buenísimo. No me voy a dar tiempo, wey. Me a dar tiempo, wey. <risa> Ay. No, no, no, no. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ah, sí, sí, sí, fachero. Estamos con amigos jugando. ¡Ey! está, hey. ¿Qué es? ahí está, ahí está, está qué Me sirve... ¿Qué ¿Qué se te tortuga! ¿Qué? ¿Eh? A ver, eh... A ver. Um, mm. ¿Qué Hola. Ok uh, Ahora sí ¿Por qué no? Pero pinta, boluda Ahí está Ahí está, qué fachero Ey, parece una hoja a ver. Uh, y ahora le voy a hacer la cabeza. Pocho Ahí está. Y cómo le hago para que diga No, no, no, no, soy un imbécil. Ahí está. Ah, uh, acá. Voy a poner ojitos kawaii. Grandotes, grandotes, grandotes. Y ahora voy a poner una boca. Porque todo tiene que tener boca. Ahora que tengo unas patas súper chéveres. ¡Quítate mosca! Te voy a besar. ¡Quítate mosca! ¡Hola! <ríe> <Por> eso... <ríe> ¡Ey, los tortugas, ¿qué colores tienen de ojos? Rositas, ¿no? Va va va va va va va. ¿Los qué? Eh Ahí está. Eh lo voy a poner esto. Tum, tumpa tumpa. O burbio Ah, huevo. No tengo idea, amigo. No. ¿Qué dice? Ahora escriba... ¿Qué es esto? Uh... Ok, listo. Está. Me cagan los prietos. ¿Eh? Que me dieron unos 70. ¿Eh? No, pues con eso de que te cagan los maruchans. Pues, no ya sé, te puedo, todo te puede cagar. No mido ni el 160. Ya sé, todavía se queja la Pati, ¿qué le pasa? Eh. Estrella. Ok. Ahí está. Uy, fachero, amigo. nada deberían llevarme Picasso. Ahí está. Nah, nah. ¡Ey! Ok, Ye vamos a pan, eh. ¿eh? Ahora esto Esta es mi obra maestra Ahora le vamos a pintar Todo el puerco amarilla ¡Uy, boludo! Queda buenísimo A ver, ahora mmm... No tengo idea. Dice, ok. <ríe> Ey, no me hagan a dibujar tus mamadas, güey. Y todo lo voy a meter el contorno, güey. <ríe> Ey, pinche mosca, te voy a besar. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora lo voy a poner aquí. Ahí está, fachero, facherito, le voy a poner una carita así, ¡Ah! queda buenísimo, <ríe> <ríe> ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, no me preguntéis, no la caí, puta ajustes del álbum, of. manual, auto, ok, comienzo, bien, veamos, guachemos, me gustan Rubén, las maruchas. Me gusta la <risa> No sé qué es Uy, esa madre. madre. Ay, no. Okay. No, ya la cagaron, güey. No. no, la cagaron horrible. La cagaron sexo. No, la cagaron horrible. No. <risa> es que no. no sé la cagaron horrible, ah oh, pendejos. Tortuga. Ay. A ver, Iván. No. <ríe> borró, puso, borró, puso, borró, puso. Tortuga diciendo. Tortuga diciendo no sí. Quiero una tortuga. ¡Eh! <ríe> hey, no se burlen, no se burlen. Tortuga auto. Tortuga. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está, ahí está. Araña en cuatro con mono en su cola. Un chango que a un hormigón. ¡No! No mames, Pati. Vaca rellen. Vaca rellen. No tiene nada que ver. ¿Qué sigue? A ver. Balón. Balón, balón, balón. ¡Ey! A ver. Balón desde el 2000 en la época dorada de Messi. La época de Messi. ¡Eh! ¡Buenísimo! Así que igual. Balón, balón de fútbol X de. Balón, balón. Balón, balón. Ritmo ¡Eh! <risa> no, returbio. <risa> ¡Qué culito, Messi! ¡Eh! <risa> ¡Ah! Yo no lo entendí. Me sirve culito. <risa> <risa> me sirve culito. <risa> no Bola roja clavando <risa> No. Es que me pone clavándose algo. ¡Ay, no! Y yo le puse pelota. Oh. pelota cayendo al agua, ocasiona un tsunami. <risa> eh, sí, ya eh. Sí, Ey, sí, sí, sí, sí No queda, no queda, no queda. queda. Bien. Ruben Hugo. Ruben Hugo. <risa> ¡Ey, sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí, sí, este sí sonroja con, son con una estrella! ¡Ey, sí soy! ¡Sí soy! Me faltó el color cartón. ¡Ey! Pichula. Yo no supe Estrella qué era. No, no, no. Es que no su. No tiene nada que ver Estrella con. Ay, por Dios. Es que es que decía Pichula. ¿Dónde viste el pito? Sí, ya sé. La Pichula y perdón. ¿Qué le oh, pasa? ¿Qué le pasa? Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que los links están abajo en la descripción por si te quieres meter a nuestro Twitch. Y bye.